Poder salir y disfrutar, muchas cosas van a cambiar Con mis amigos quiero jugar, así que yo me voy a preparar Me lavo las manos dedo por dedo, uso mascarilla, listo yo quedo Me lavo las manos dedo por dedo, uso mascarilla, listo yo quedo Distancia, distancia yo voy a guardar De lejos, de lejos mis amigos saludar Distancia, distancia yo voy a guardar De lejos, de lejos mis amigos saludar minutos el día, a mí me alegra